Mira como un pescadito para pero... el uh, Aparecieron. Ahí para la derecha. Ahí. Uh, ahí. A verlo. Ahí va. Espectacular. Está medio el vientito de atrás. <risa> Un Real MD tuning. Muerda el avión, eh. Tra... Esto trae pejerrey, eh. Eh, qué, qué gordito, eh. Un buen gordito saca, marejito, eh. Vamos Ramón, eh. Guarda. Sí, guarda la púa. Claro. Y bueno, con la toque para el concurso, sí. sí ¿Lo la, la buscaste con la toque, ¿eh? Sí. sí, sí Allá sí. afuera. Muy bien, Ramón. Sí, no, vale. Bueno, más que todo no, ¡Traje suerte! <risa> <risa> Bueno, si un bagre lo voy a comer, eh. ¿Por qué lo trae así al rey? Allá viene, mira, mira, mira, ese, ese rey, Lindo pez. Es que te dije dije, vino el polizonte de la suerte. Pero tenés que poner un reel frontal. Encarnada, <risa> eh. Pará, yo te dije que iba a sacar uno o no. La encarnada fue espectacular. Uy, buen peche, eh. <risa> Qué lindo peje este, eh. Vamos. <risa> muestre, muestre encarnadita, ¿eh? Qué carnada, ¿Eh? Espectacular, como jarra fresca. A que todo empiezan con esa ahora. Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, estuvimos haciendo un par de relevamientos en Costanera Norte y lo que es el Parque de los Niños para ver cómo está la pesca de costa En cuanto al pique en Costanera Norte, bueno, eh, tiene sus días, no está fácil La pesca nocturna está dando mejores resultados Y bueno, después tenemos acá como estamos viendo atrás nuestro Parque de los Niños, un lugar hermoso está entre Capital Federal y Vicente López lindo para venir con la familia, con juegos eh, hoy por suerte un día soleado, muy lindo para estar el pique está difícil también en líneas generales acá mayormente se intenta la pesca de fondo tirando lejos, ya que es una zona más baja, más baja que frente a, a costanera norte, así que hay que buscarlo más afuera emplean cañas de lanzamiento, potentes, entre metros 50 a 4 metros Riles cargados con multifilamento de 0.10 o 0.6, labrando distancia con plomo de 150, 180 gramos. Y bueno, carnando con puede ser mojar ratada, o filé de pejerrey, o mismo de yentudo, este, siempre tratando de, de ganar distancia y bueno, eh, con algunos buenos resultados se eh, lograron al, este, un par de lindos padres amarillos y también algunos pejerreyes. Eh, siempre conviene venir eh, cuando hay viento sur con marea alta buscar ese tipo de días para tener más chance de pesca y bueno, como siempre recomendarles una pesca gratuita eh, de costa y que bueno, siempre tiene muchos adeptos así que bueno, espero que les guste la nota y seguimos con más del pescador